Sí. Entonces él lo recogió y lo llevó al hospital y también le dejó su número de, teló, de teléfono. O sea, sea le Exactamente. Cuando ella lo llamó que estaba grave, él, él no sé, le dijo, ay, pero pues yo no sabía, porque así que él tuvo que gastar mucho también él. ¿Cómo era su nieto? ¿Cómo bueno, puede calificar? Bueno, yo lo califico como muchacho bien, porque Nunca fue más criado conmigo. Yo le decía lo que le decía y no era más criado. Y ai, le gustaba vivir allá. Pero después trabajó, estaba trabajando y se mudó, se mudó aquí. Más atrás se mudó su mamá con él. Tiene dos, un niño y una, y la mujer embarazada. Y la mujer embarazada también. Era un muchacho bueno en la comunidad, trabajador. Un muchacho que la gente lo dice todo, tú ves. No era un muchacho que era delincuente, nada. Era un muchacho de su trabajo, camionero. Eh, lamentamos, tuve la muerte. tuvo un accidente con una jipeta. ¿La jipeta lo impactó, no dice? Eh, me parece que sí, que fue que lo impactó. Eh, rompió un mulo, un pie y ahí le provino otra ocasión la muerte. Pero... Estamos, ya tú sabes, de y barrios, estamos en duelo y barrio entero, de verdad que sí, porque ¿qué? lamentamos esta muerte de este pobre muchacho, joven, joven, veinte y pico de años, y tan fácil que se nos va, la vida de verdad hay que cuidarnos, yo mismo que ando en los motores a todas, tengo que mirar lo que está pasando, eh, nada, vamos a llevarlo a, a, al cementerio nuevo ahí, y para adelante, pues, decirle a la juventud que andemos... Más pronto que he vivido en la calle, al paso, por favor. Que era un niño bueno, cariñoso con todo, como padre y como sobrino, como todo. Siempre, hasta en sus últimos momentos, estuvo contento, porque cuando uno entraba a verlo nos daba por lo menos una sonrisa.